No, no, qué haces, qué haces, qué haces Ah, hay uno ahí A ver, padre Nice Si me pongo detrás tuyo, tú sigues haciendo y me pongo detrás tuyo, ¿vale? ¿Seguro? Sí, sí, pero... Intenta ir a la pared Para... así yo también ¿Lo ves? No hay nadie, está muerto ya Si se lo ha cargado el otro, pero voy a ver si hay alguien por aquí Mira, hay un tío aquí Ponte ahí, ponte ahí. Que lo vea a través de qué está tuyo. Hay uno ahí. Hay otro hasta aquí. ¡Me ha falconete! ¿Qué está pasando? Con la copeta, hostia! ¡No, no, no, no! Aquí, aquí. Lo quiero matar yo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No te escondas. ¿Dónde te fuiste? Te puedo ir. ¡Aquí está! ¡No corres! ¡Ven aquí! ¡Why are you running? No queda un toque el cabrón, no puede ser verdad, o se ha o sea, tenido que quedar a uno, ah, está arriba, eh ¡De cuatro va! Casi, casi Deja de ponerte tuyo, bro Deja de ponerte aquí, no e Es Blackbear, eh Solo faltan 15 segundos <risa> te, pillé, te pillé, hijo de puta, mía. Y se fue Y se fue Mierda, ahora tenemos Creo ¿Qué? que te, voy a, dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo merece, si es que te lo merece. ¿Y qué? <risa> Sin cabeza mola. Mierda. Recoger ya el puto seno de coño. Ahí, al final del todo y ten cuidado con el camper spawn. Si eso deja, pues un run si tienes. Mira, camper spawn a tu izquierda. ¡Puta casa, tío! ¡Eh! Va a entrar. ¡Vamos! Deja de mirar dentro. No, ¿Cómo? me ¿Cómo? Vamos aquí, muce aquí. Nadie, Pero diría, por eh? qué volvéis a entrar uh, uh, uh, por uh, arriba, uh, tío. No aprenderéis. Si Russo, no hay Vigil no hay nadie. ¿Hay alguien, ruso? ¿No hay vamos A ver, yo he visto así por encima y no. Oh. Amanca, corre, ven aquí, Amanca. Estamos en ama, corre, ven aquí. No me lo creo. Eh, plantar ya, ¿no? Casualmente hay. Y no yo hay dos años. A qué no vienes? ¿Qué a ¿No vienes? Si estaba en el otro lado Para el coneti, además tenía el bandit, tío Vaya. ¿Y tú cómo entras sin en dronear? Es mi pregunta Ent Hemos entrado con droneando, ¿eh? La respuesta es que hay un tío aquí Lo coge y ya estoy viendo Dentro va el blanco. Vete, perra, de aquí ahí ahí ahí no, ponte en la puerta no tienen conectado lo, las bombas por detrás tío siempre me pasa lo mismo tío siempre joder no pasa nada un tachaca eh atrás? aquí Tan... está otro detrás eh ahí, ya lo tenemos hecho ahora mantener mantener no, falta mejor que te avise blue, que te va a reventar el tío. O sea, sí, que, te, sí. que te avise que, que viene el Aquí hay un tío, que... pero no te asomes, de momento no te asomes nada. Ya está, ya veo nada. No. Sí. Oh. No, no, no, pero. Claro <coughs> ya lo pine oh. todo, oh, joder. táctica más. Oh. más. Sí. Oh. Ojalá tú hubieras matado. tío. White, white, don Easy! Easy! ¡Guardia, it ¿no? quién más se unió ta, -ta -tá -tá. Pavos, Pero tú conoces a esos pavos. ¡Tara! uno! ¡Fuera uno! ¡Está fuera uno! fuera uno! ¡Está fuera, está fuera! Cuidado, no salgas, que te habrá puesto claymore, ¿eh? Sara. up! Espanta, David. Espanta, a ver si puedes. Qué buena, vale, espanta, espanta, corre, que, que te da tiempo. Que da tiempo, que da tiempo. Creo, no que Creo que sí. Ay, cómo va, Yuhu. Que se asome, que se asome, ¿eh? Me ha roto esta ventana. Me están detestando. no habéis roto la cámara. rota. rota. Ya rota. Ya rota. No y no Ya es rota. Ya es rota. Ya es rota. Ya No, Ya no usar elas. flash. Me Ya la A no, pues. Ahora, bro. Blue, Hay una de la. Dios, tanto te ha costado romperla. Déjamela, déjamela, Cállate ya. Y planta. Calla y planta. Por la Falco, planta. Que no tengo. Aust a usted la espalda por tu culpa. Queda uno de los enemigos. El 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mierda. Igual <risa> 0, 0, 0, 0, 0, 0, Sí, hombre. ¿Qué voy a hacer 0, si no? Me lo 0, he hecho yo. Ahora. Otra, vez? Venga, otra vez. Yo otra. El main. Pondré muy poco, eh. Si tengo lo... mucho miedo. Mejor no, tío, voy a acabar. Hay un tío ahí, al fondo. Hay un tío ahí al fondo. ¡Ay! ¡Cómo lo Estás no. de coña, eh, ¿no? Estás de coña. Hay un tío en las escaleras. Eh, nada, no, tío, vale, era un. Pero a ver si le he reventado. ¡Hola! ¿Cómo te has dado tanta vida? Ves, bebes, Blue. Que no lo tiene Se me ha caído una moneda. <risa> una moneda. Fuer, fue. Están todos las escaleras Me lo he hecho el Ace Me he hecho el puto Ace, tío What the fuck sí, Yo lo veo recluta No sé, yo veo, no veo tampoco recluta Es un poco arriesgante, ¿no creéis? ¿Arriesgante? ¿Arriesgante? Sí, sí. <risa> <risa> lo he dicho bien <risa> o <no> lo he dicho <risa>